Squad. Hoy será un día muy especial Hoy día 26, el día que lo estoy grabando Me ha llegado esta caja Y como habréis visto por el título, es el nuevo iPhone 12 Está mi padre ahí Quiero que todos vosotros me acompañéis a ver cómo mi padre reacciona al nuevo teléfono Y obviamente lo vamos a hacer con una plan, Una pequeñita broma rusa Que sé, que os encanta Estoy bastante, bastante nervioso, tío Espero que esto salga bien Shhh. Vale, chicos, creo que mi padre está en el salón Vamos a dejar la caja por aquí ¿eh? Perfecto, para que no se vea mucho. Shhh, shhh. Ahí está, ahí está. Siempre va con la misma tablet, con el maldito mismo móvil desde hace ya 40 años. Que comience nuestro plan. Llegó la hora. ¿Dónde está mi padre aquí? Voy a llamarle al móvil. Hola. Hola. Ah, ¿te quieres dar tu teléfono? ¿Para qué? ¿Para qué te necesitas? No lo sé, a ver. Papá, ¿pero por qué tiene un maldito cable a un power bank? Porque mi batería ya no funciona. ¿Pero por qué estás nervioso si solamente te cogió el móvil? ¿Qué pedazo de mierda, tío? ¿Por qué te, sí, te ¿Por qué te estás poniendo tan agresivo solamente te cogió el móvil? No entiendo, te lo prometo. Ay, qué te, me... te digo? ¡Quita! ¿Para qué te lo tomaste? Papá, tranquilízate, solamente he querido ver cómo está tu móvil Ni tampoco funciona si la batería externa, ¿qué es esto? Por Dios, no entiendo no, qué papá, es no, esto no. Es que no, no entiendo qué es esto Ya te, has casado, mate, muy no te lo voy a devolver, tranquilízate Si solamente te estoy viendo cómo es Papá, ¿tú ves normal ir con esto? ¿Tú ves normal ir con esto? Que tu hijo es maldito youtuber con un millón de suscriptores y está yendo con una cosa rara. Si es que estoy de los putos visigodos, tío. tranquilízate, ya de una maldita vez, viejo, viejo, viejo. Te echo la idiota. Mira, tampoco se cantaste ¿Qué mile. Estás en teléfono? ¿Qué has hecho? Acabas de tirar tu móvil a la basura. No. No, papá, papá, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu maldito móvil? ya te Pero tranquilízate, te compras otro y ya está Bueno, pues al menos no tienes un maldito móvil de la era de megalodon. Yo cada vez entiendo menos a este hombre Rompe su teléfono y me echa a mí la culpa encima Perfecto, perfecto. Dios, ha salido la broma súper épica, súper, súper, súper épica. Encima se ha cabreado Mazo. Pero si os digo la verdad, lo de que se le haya roto el móvil es que me coge el brazo y me lo tira. Mira, ahora llega el turno de esta maravilla. Desearme suerte. Vamos allá. ¿Y y todo esto es a tu Ah, encima es mi culpa. Calma, calma, papá. Cálmate. ¿Qué? ¿Estás calma? Te voy a arreglar el móvil. Te lo prometo que te lo voy a arreglar. ¿Por qué? Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Siéntate ¿Qué? Quiero que te sientes en el sofá ¡No te cámara en el sofá, Que te pongas ahí en el sofá, papá ¿Qué está Siéntate Tranquilo Tranquilo, siéntate, de verdad, confía en tu hijo Muy bien, me Siéntate y confía en mí. ¿De qué marca la cosa esta? Porque es que ni considero que es un maldito móvil. Beku. Beku. Vaya mierda. un este Ya lo veo, con esa pedazo de cámara, si puedes hacer unas cosas increíbles, ¿eh? Es normal, Anda, papá, deja que tu hijo te enseñe las cosas como tienen que ser en la vida. ¿No te suena la salida de algo? Ya Es una cosa que empieza por I. Isla. ¿No te suena un producto de Apple? Un producto de Apple. La manzana mordida. Bueno, papá, veo que te enteras menos que una maldita piña en una isla. Coge. Coge. Tranquilo, tranquilízate. ¡Hola! ¡Qué chul! ¿Ah, verdad? No tiene ni puta, ni ni idea, ni idea, que iPhone iPhone, sí, iPhone 12 iPhone iPhone ¿Para Oh, oh, Hombre, regalazo, eh. iPhone 14, chaval. Y este ya es del 2040. Como... Pues sí, sí, es que esta gente creo que nunca ha visto un iPhone. Ellos han nacido en el 1912. Y creo que solamente han visto un maldito. ¡Buah! ¡Qué pepino! Creo que nunca ha tocado un iPhone. ¡Ah, qué bonito! ¿Te gusta este color? Así vamos conjuntados. mira. Mira, iPhone 11 y iPhone 12 A mí la verdad es que me gusta bastante que os tiene que gustar es a vosotros <risa> En la época de la prehistoria del iPhone 4 Cuando existían esas cosas Ahora creo que no lo vendes ni por 4 euros y medio En el mercadillo a lo mejor por 3 se lo aceptan Y estoy tirando a lo alto Abrelo, Ábrelo, ábrelo Chico, chico cosota. ¿Notas más que ¿qué lo hizo con su viejo teléfono? ¡Ah, encima! <risa loops> ¡No, No, no, no. ¿A mí un regalo? Eh, mamá, pero tú qué quieres? ¿Qué te piensas? ¿Que yo soy millonario? Mm. ¿Te reporta? Hello. Hello, Kiry. Hola. Si todos los demás, me Yo os lo prometo, chicos. Díganos esta partida, le regalaré el nuevo iPad de mi madre. Y el iPhone de mi padre ya me ha costado un riñón. Si esta partida, el iPhone de mi madre me costará Medio riñón. Pero igualmente, vamos a por la victoria. Captura de cuánto cuesta. Es que sinceramente es que no lo quiero ni mirar. Ven aquí, ven aquí. Tú te vas a venir con el tito, harta ahora abrimos esto. ¡Hola, amigo! Vale, vale, reventadísimo esa, eh, chicos ¡Oh! ¿Qué ¿Quién me está disparando, tío? ¡Ah, amigo, el puto pesado! ¡Párate ya, pesadilla! Está en modo fantasma, chicos Está en el maldito modo fantasma eh, si estás aquí, amigo! Vamos para afuera Realmente no sé si os habéis dado cuenta Pero desde que activaron el modo fantasma Como que a la gente le da igual morir, ¿no? Ese plan, que me maten A mí me da igual Pues no, amigo, no Pero al menos si te mato No vengas a tocarme los huevos con el maldito modo fantasma Madre mía, pidazo de chavales Vale, chicos, hay gente Pero ¿por qué se está llevando una maldita persona? Estás tú que no salto ¿Estás? No, no, este no era, eh Pero 100% era una persona, eso, eh Pues está aquí, chicos, está aquí Madre mía, menuda leche te voy a pegar, chaval Chicos, estoy muertísimo Estoy muertísimo, chavales Estoy muertísimo, estoy muertísimo Bueno, pues lo mato yo Vale, necesito esto, vale eh, Píllate esto, píllate esto Y harta ¡Corre de aquí! ¡Corre, corre, harta! Por, por por tu vida ¡Lucha por ella, lucha! Os lo prometo No sé cómo he salido de ahí Eh, amigo, ¿qué está haciendo? Estoy flipando por la gente ¿eh? ¿Qué hacen? Es que no lo entiendo ¡Sí es que lo va a atropellar! ¿Vale? vale, vale, vale, vale Me llevo la kill, me llevo la kill Vale, perfecto, sí, señor, chicos Y ahora vamos a por este Ven, aquí anda Qué pesado el maldito fantasma, tío Odio el modo fantasma, tío Es que son muy pesados Pero ¿cuántos fantasmas hay? ¿Cuántos fantasmas hay, tío? Y viene otro, y vendrá otro, y vendrá otro Parar ya, tío Qué pesado, qué pesado Qué pesado, qué pesado. Ven aquí. Y es que encima pueden conducir coches, pero ¿qué es esto? Madre mía. Qué pesadilla que son, tío. Qué pesado. Y viene otro, tío. Y viene otro. Y matar ya 90 fantasmas. Parar ya, por favor. Y es que ya parezco el maldito cazafantasmas oficial. Tío, qué pesado. Oh. Nadie nos quitará las ganas de regalarle a mi madre no nuevo iPad. Vale, menos mal que hay un jugador, tío Y no es un maldito fantasma ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace? ¿Dónde vas? ¡Qué pesadilla los fantasmas, tío! ¡Hay 40! Hasta tú que no me voy Es que está chetadísimo, chicos Sinceramente no puedo hacer nada Si vienen 4 o 5 fantasmas, estoy muerto Y eso significa que mi madre se queda sin iPad No, <risa> vale, chavales. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿no? O sea, yo, chicos, lo que haría es ganar la partida. Pero es que, tío, no se puede. Así que, chicos, quiero ser lo máximo sincero con vosotros. No he podido ganar la partida porque es que es literalmente imposible. Pero voy a cumplir y voy a regalarle el nuevo iPad a mi madre. Así que espero que os haya encantado la reacción de mi padre. Espero que todo el mundo se suscriba, utilice el código ARTA y que le dé like. Ahora sí que sí. Y hasta el próximo vídeo que seguramente será el de regalándole el iPad a mi madre. Dios mío, malditos fantasmas, tío. Es que, es que. Ah. When you're out